Hablemos de tecnología, uno de los anuncios más recientes de LACNIC, ALAI y la Internet Society es sumarse a una petición global de protección sobre el cifrado, la encriptación de las comunicaciones. El relator de libertad de expresión de la ONU, David Kaye, dijo cuando inició su mandato hacia el año 2015 que era importante que el mundo empezara a respetar el cifrado de las comunicaciones, era una garantía para la libertad de expresión. ¿Qué es el cifrado? Algunos de ustedes verán, por ejemplo, en sus sistemas como WhatsApp, que el sistema les avisa que sus comunicaciones entre persona y persona están cifradas. Eso significa que los paquetes de datos, la información que tiene algún tipo de comunicación entre una persona y otra, van a viajar a través de Internet codificadas. Codificadas de manera que un tercero, que otra persona, no sepa qué contiene ese mensaje. Lo que nos dice la ONU al proteger estos sistemas cifrados, aunque con WhatsApp habría que tener cuidado sobre su sistema, pero hay muchos otros, es que es una garantía de seguridad y de privacidad. Esto hoy en día está muy debatido porque hay estados en el mundo que en nombre de la libertad y la seguridad poniendo la seguridad por delante, son capaces de decir que no puede haber sistemas descifrados, que más bien debilitan la seguridad de esos sistemas para poder ver qué se está diciendo en distintas comunicaciones. La posición de los ciberactivistas del mundo es que esto no debe ser así. Por más importante que sea el aparato de seguridad de un gobierno, si vulnera el derecho humano que tienen las personas de comunicarse privadamente está poniendo en riesgo no solamente la libertad de expresión, sino la libertad de los individuos. Y eso además tiene una contraparte. Los sistemas bancarios, los sistemas de salud, los sistemas electorales, muchos sistemas con comunicaciones que son delicadas, no deberían tener puertas traseras para que gobiernos, en nombre de la seguridad, las utilicen. Eso significaría, por ejemplo, hacer vigilancia masiva de ciudadanos, lo que viola derechos masivamente. Pero es que además esta discusión va a otro nivel. Cuando se hacen argumentaciones como que por ejemplo no puede haber nada cifrado porque entonces los terroristas, los delincuentes, los pedófilos utilizarían también estas plataformas, las respuestas que han dado por ejemplo expertos de Europol y otras policías internacionales que hacen búsqueda de estos sujetos, de estos perpetradores, es que también ellos como agentes de seguridad necesitan tener un sistema cifrado para garantizar su propia privacidad y su propia seguridad. Porque si no, aparatos terroristas, aparatos como los narcotráficos pudiesen identificarlos buscarlos y acabar con ellos. Entonces, al final, el mundo gana si tiene redes más seguras. La seguridad, entonces, depende de buenos sistemas de cifrado y encriptación. Por eso la ONU, los ciberactivistas y la masa crítica de gente que cree en la libertad, está apostando por sistemas más seguros. Quizás usted cree que esta discusión está muy lejana a su cotidianidad, pero justamente cuando se vive en estados totalitarios que atentan contra la seguridad de las comunicaciones de las personas, la gente está más vulnerable y más vulnerabilidad significa más control social. Así que piénselo tener sistemas cifrados nos da más libertad, más autonomía y más capacidad de acción. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más los puedes obtener en patreon.com/naki Luis Carlos.